Thank you. momento de tristeza, de dolor ah, sí, qué bueno en esta Colombia, Señor, eres Rey tú, Padre eres tú, Dios Santo y Poderoso, oh, sí, Dios de los Imposibles, Dios Maravilloso, Dios Magnífico, Rey, oh, qué eres bueno tú, estar el estar que a ti y ante su presencia gloria, de gloria. gloria, gracias Dios, Aleluya. Preparadas para hoy porque para hablar con Dios solamente es abrir el corazón y quiero darle las gracias porque independientemente seamos si católicos o cristianos es hermoso ver al pueblo colombiano sí. de lágrimas se el día de hoy Entonces, nostalgia porque he visto que el pueblo colombiano se esté matando evidentemente hemos sufrido al compañero muertos y todos tenemos familia nos esposas, nos esposos, hijos, padres sabemos que también los jóvenes colombianos, mujeres que han muerto en esa protesta tienen familia y la única solución que no es los padres celestiales la única solución a ese conflicto es pues como mi bandera realmente es colaboración y ojalá el pueblo de Colombia a tomar el ejemplo que hoy ustedes están dando y se uniera en oración no con violencia no con armas, no asesinándonos entre todos, sino realmente metiéndole el corazón a esto, porque en nuestro país somos un pueblo y somos hermanos lo repito, no importa si eres cristiano católico, eres hijo de Dios Debo las gracias a los pastores a ustedes, porque nosotros pensamos esta mañana vivir este momento que se siente la presencia Santo la presencia de Dios porque todo a la, canto, la y la alabemos por los, no, los algo también a ustedes voy a hacerles unión de esto hay, hay, hay días en los que sentimos mucha tristeza vemos muchas cosas por las redes sociales sentimos tristeza y a veces hasta rabia, sin embargo, lo que sentimos hoy por verlos a ustedes acompañándonos a nosotros, es orgullo, Amén. orgullo, nos sentimos Amén. orgullosos Amén. de todos y cada uno de ustedes, nos Amén. sentimos orgullosos, esta mañana ustedes hicieron que nos sintiéramos orgullosos de la Policía Nacional, Amén. y Dios les bendiga grandemente por estar acá. Amén. Amén. Eso Amén. lo que tenemos que hacer, nuestra tarea como es orar y clamar a quien? A Dios. Nosotros no estamos, él, aquellos no los otros, no. Es Jesucristo dijo, que puede cambiar porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad, nadie va al Padre. Él, amén, amén. no tenemos a Dios, no podemos nosotros hacer las cosas bien. Porque Él dice que Él es el, el Dios de amor. Como está en mí, yo puedo dar amor. Amén. Entonces, esta tarde a las 5 de la tarde. Hoy fue clamor, pero esta tarde de la Ante tu altar, mi Dios, yo te bendigo. Ante tu altar, mi Rey, yo te exalto.